Ransomware. Pronunciar simplemente la palabra evoca imágenes de datos perdidos, sistemas bloqueados y organizaciones enteras paralizadas. Le ha ocurrido a hospitales, empresas, organismos estatales, etc. Y es una amenaza que no deja de crecer. Los registros de datos de Kaspersky Lab indican un aumento del 48,3% en el número de usuarios afectados por ransomware en 2015. Para los cibercriminales se trata de un mercado en crecimiento que no muestra signos de ralentización. Los cibercriminales utilizan ransomware para hacerse con el control del equipo de una víctima de distintas formas, cifran los archivos en el ordenador, bloquean la pantalla y exigen un pago o cambian el registro de arranque maestro del ordenador para interrumpir el proceso normal de inicio. Una vez controlado el ordenador, los cibercriminales piden un rescate a la víctima a través de Bitcoin para recuperar su información. Muchas víctimas pagan para conseguir la clave de descifrado sin ninguna garantía de que obtendrán acceso a sus archivos existe una mejor manera de proteger su organización. Con la solución de seguridad de varios niveles de Kaspersky Lab, obtiene protección contra Ransomware tanto de sus estaciones de trabajo como de sus servidores. Nuestros productos ofrecen protección desde diversos ángulos gracias a una amplia gama de sofisticadas tecnologías que permiten distinguir patrones sospechosos, bloquear actividades maliciosas y revertir cualquier acción perjudicial, incluido el cifrado de archivos no deseados. Como la mayoría del Ransomware llega a través del correo electrónico, la tecnología anti-phishing de Kaspersky Lab proporciona una primera y vital línea de defensa a través de un enfoque triple. Comprobar la información comparándola con una base de datos local anti-phishing en el dispositivo del usuario y a continuación comprobar las direcciones URL en la amplia base de datos de sitios de phishing con la que cuenta Kaspersky Lab y que se actualiza continuamente mediante datos recopilados a través de Kaspersky Security Network. Por último, nuestro análisis heurístico examina docenas de síntomas de phishing y los clasifica en función de los métodos conocidos utilizados por los phishes modernos. La tecnología System Watcher de Kaspersky Lab se integra en el núcleo de nuestra protección contra ransomware. Supervisa las aplicaciones que se ejecutan en los equipos y se basa en firmas de flujo de comportamientos que examinan una secuencia de acciones. Si se detecta una acción maliciosa, el malware se bloquea y los cambios se revierten. En el nivel del servidor, la amenaza a la que se enfrenta es muy distinta. Si bien el servidor en sí podría no estar infectado, el malware ejecutado en un equipo infectado podría tomar como rehén los datos del servidor. Nuestra tecnología anticifrado supervisa los datos almacenados en sus servidores en busca de signos de información dañada y permite garantizar que su empresa esté protegida contra el tiempo de inactividad y los quebraderos de cabeza asociados al ransomware. Proporcione a su empresa capacidad para protegerse contra los ciberataques avanzados que le amenazan. Póngase en contacto con Kaspersky Lab en Kaspersky.com.